Vale, como me han estado preguntando, vamos a eh, descargar el digamos que el bot que va a ser nuestro trabajo en la página de Bitcoin para que él se encargue de darle OK a cada hora. Entonces, esto bueno, no es que sea una programación, pero se descarga, les va a quedar una carpeta. Eh, yo lo que hice fue, bueno, lo que yo hice no importa. Tampoco les puedo dar muchos datos, les voy a dar los datos concretos. Y el que sepa, sepa. Y el que no, va a tener que afinar el, la logística. Se descargan el archivo, ¿vale? Van a entrar... Le van a dar a, a los botones que les voy mostrando. Pasan la extensión, ¿ven? Yo ya la tengo puesta. Es la primera ahí a la izquierda. Y la sueltan y se va a quedar metida. ¿No? Es esa. Ya está activada y todo. Pero lo que tienen que hacer es ir aquí al simbolito y anclarlo. Le dan aquí que esté azul. ¿Vale? Cuando está sin color es que no lo han hecho. Cuando está azulado es que está anclado. Se supone que... Eh, para que funcione. Van aquí. El mío ya está puesto. Pero ustedes van a tener que copiarse un código que se dan de alta en la página de captcha, ¿vale? y les va a generar un código, no le den eh, a, a copiar porque no les va a copiar esto, le va a copiar otra cosa lo pintan y lo pegan, que es el código ¿vale? le dan copiar lo pueden hacer con el teclado, con lo que quieran y van a donde está el, la extensión que aún no le han dado el ok porque les va a aparecer aquí pegar el código antes de esto que me aparece a mí entonces le dan pegar y lo pegan allí y ahí va a quedar funcionando la cosa igualmente les digo que lo prueben porque porque en algunos casos no no funciona entonces hay que buscar otro bot eh, ya he mostrado en instagram porque para algo están las ...los grupos y las cosas, y, y si no te sigan, no te siguen y se pierden de todo. Y los que me siguen ven un montón de material, de tarjetas gráficas, de fotografía, de bitcoin y de lo que sea. Hasta de apicultura, artes marciales o armas. Entonces los seguidores son seguidores. A ver que está el telefonito dando por culo. Eh, una cosa que mostré fue cómo ganar aquí los bitcoin eh, con un bug que tiene la página. Eh, no pueden exagerar, les mostraría más books, pero van a exagerar y van a quemar eh, como Nerón todo. Entonces eh, tengo que ir con ciertos límites, porque estos son temas de dinero, son temas delicados. No son para cualquiera. Eh, hay páginas que son muy complicadas. Están traducidas de un modo que es bastante difícil entenderlo. Entonces nada. Eh, bueno, esta es mi página de Bitcoin. Vale. Bitcoin gratis. Eh, voy a ver si dejo los enlaces en la descripción del video o en los comentarios. ¿Vale? Comenten, pregunten, suscríbanse, fundamental. Miren todo lo que tengan que mirar, ¿vale? Van para atrás, para adelante, le dan pausa, presten atención y, y van a poder hacer lo mismo que hacemos, bueno, broker, garcas evasores fiscales, eh, vivos y, y más, ¿no? contadores, contables, economistas que están por la causa. Es muy lento, esto daría unos 4 dólares semanales, pero bueno, se puede acelerar de otras maneras, pero lo que como les dije, no voy a estar hablando de esto. Es algo básico que me preguntaron y para que no me estén preguntando y tener que ir uno por uno, lo pongo aquí en un video, lo mecho, lo pondré en mis dos canales por si les interesa y ahí sí le dan a Twitter también si no lo hicieron y cada tanto les va a ir un mensaje a, a su mail vean los mensajes aquí tienen como multiplicar lo ponen en mínimo vale apuestan ven nada nada nada nada nada nada uno dos tres cuatro 5 Frenamos aquí. Le damos a multiplicar, ponemos lo que queremos y ahora ganamos. tac ¿Ven? Y ganamos un montoncito de forma fácil con un bug que tiene la página. Esto se puede hacer. Sí, podría ganar 10 millones, pero quemo, como digo, al onerón. Entonces tengo que esperar e ir actuando de modo que la IA de, de la página, ¿vale?, esto se mueve por matemáticas también, no me garque y me haga perder todo. Hay que ir con cuidado para hacer las cosas que tienen que ver con hackeo, con broker, con etc. ¿no? Pasarle por encima a un Android D. Así que espero que les sirva y si no, bueno, suscríbanse, pregunten y a otra cosa mariposa.